No, no estamos entendiendo no, no estamos entendiendo no te vas no, aunque yo te diga vamos al segundo video vos siempre espera un poquito más porque siempre puede haber algo más que me olvidé de mostrarte este, que la pantalla de bienvenida sigue conservando su tamaño pero te acordás al principio que ocupaba toda la pantalla y ahora es más pequeña cuanto más alta es la resolución que vos le des en los ajustes de resolución de pantalla más chica va a aparecer va a aparecer esta ventanita. ¿Por qué? Porque la, va a seguir conservando su, su, su tamaño en relación a la pantalla, pero la pantalla va a ser cada vez más grande. Es decir, el área en donde se muestran las cosas va a ser cada vez más grande. Y todo lo demás parece como que se empequeñece. ¿ta? Así que ahora sí, te muestro lo último. Eh, si querés ver esta, esta pantallita en el inicio, simplemente le das cerrar y se va a mostrar en el próximo inicio siempre. Y si no la querés ver nunca más, le das cerrar clica acá, mostrar en el próximo inicio, no, es decir, lo desmarcas y le das cerrar y nunca más la vas a ver. Bueno, nunca más. Si llegás a hacer eso, venís acá, si querías verla, si la extrañabas, pobrecita, la pantalla de inicio, pones, bien, escribís, bienvenida, acá... Eh, abrís, haces clic y voilà, ahí la tenemos. Y entonces le marcas acá de vuelta y la cerrás por el momento y se vuelve a iniciar con el sistema. No sé si lo hice más complicado esto, que era más fácil que la tabla del 1, pero bueno, capaz que lo hice más complicado. Ahora sí, ahora sí, de verdad, de verdad, de verdad, vamos al siguiente bien Bueno, ahora... Este, el lema es este, en esta segunda parte más vale un sistema feo y robusto que uno lindo y blandito lindo y perforable está por cualquier lado, lindo y débil. entonces qué vamos a hacer ahora primero la robustez, después vamos a ir a lo bello, estamos dando algunos pasos por el, el maquillaje del sistema, pero lo que estamos prestando atención es a la seguridad primero que nada y a la privacidad del usuario después, en los últimos videos vas a ver qué lindo que lo vamos a dejar a esto aunque ya luce un poco mejor que lo que lucía antes, ¿no? Eh, algo de mérito tiene el profe, ¿no? O no, decir la verdad. Bueno, bien. Actualización en línea. Bien, vamos a ir acá. Para esto tenés que estar conectado a internet, ya sea mediante Wi-Fi o mediante cable. Entonces le ponemos actualiza acá. Actualización en línea de Just Yes Another Software Tool o algo así. No me acuerdo cómo está, no importa. Ahora, otra vez, ya, ya estamos onda hacker, ¿viste? Yo ya te, ya te traje, ya te hice probar el dulce y ahora te voy a tener que dar más caramelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la contraseña de root ahora, ¿sí? La contraseña de root tiene que ser distinta a la contraseña de inicio de sesión, ¿está? Esto de estarte mostrando todo esta, este florilegio a mí no me impide seguir siendo una persona muy preocupada por el tema de la privacidad del usuario y la seguridad y demás. Acordate siempre eso, ¿está? Contraseña de usuario, root o administrador, tiene que ser distinta a la contraseña de usuario para iniciar sesión. Bueno, muy bien. Vamos acá, configuración, actualización en línea. Configuración, actualización en línea. Nos va a pedir que instalemos algo para continuar. Tienen que estar instalados Just Online Update Configuration. Sí, vamos a decirle que sí y vamos a esperar un segundo. Eh, es muy rápido este proceso es extremadamente rápido y, y no consume no consume casi nada de tiempo y aporta un montón así que no te lo saltees por favor bien ahí estamos ya está instalado el paquetito que faltaba le vamos a marcar acá actualización automática en línea primero que nada segundo intervalo semanal no diario está omitir parches interactivos está bien aceptar licencias también porque qué ¿Por qué aceptar licencias sin verlas? ¿Por qué aceptar licencias sin estar presentes en el ordenador al momento de que se actualice? Porque lo que vamos a seleccionar va a ser sumamente seguro. No vamos a seleccionar todo. No vamos a decirle al sistema, actualiza todo lo que haya. No, no, no. Cuando lo hagas de forma automática, OpenSUSE, haces solamente esto y esto, cosa que en Windows no se puede hacer. Todo lo demás lo vamos a dejar. O sea, marcamos estas tres eh, salteándonos, incluir paquetes recomendados. Eso no, porque lo recomendado puede ser cualquier cosa. Entonces, no. Y le vamos a filtrar por categoría. Primero que nada, vamos a, eh, vamos a ir a gestor de paquetes y just añadir. Y ahí aparece. Y después, seguridad. Y añadir. ¿Está? Gestor de paquetes y seguridad. Nada más, ya está. Ahora le damos a aceptar. Le vamos a aceptar y aceptar de vuelta. Y esperamos a que se cierre la ventana. Perfecto, ya quedó configurado el sistema para una seguridad. Bastante importante a partir de ahora, ¿está? Pero igual vamos a seguirlo robusteciendo. ¿Qué es lo otro que hay que hacer? Repositorios. Mirá qué importante este paso. Esto es fundamental. Si vos querés instalar cualquier programa en OpenSUSE y no te funciona hay una chance del 90% de que eso se trate, o de más, o del 95% de que se trate porque no tienen los repositorios habilitados, no los repositorios correspondientes habilitados. ¿Qué son los repositorios? Servidores que hay por ahí en el mundo, en donde están los programas para OpenSUSE, servidores mantenidos por la comunidad OpenSUSE, no servidores de, de El Pocho, El Cholo y el Tito, no, no. Estos son este, servidores muy polentas, son servidores vigilados por la comunidad, mantenidos por la comunidad y todo lo demás. Entonces qué vamos a hacer ahora? Vamos al menú de inicio y escribimos repo, repo, repositorios de software de Just. Ahí le damos a dar, ¿está? Y otra vez, otra vez comiendo caramelo, ¿viste? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a irnos al medio de la pantalla. Eh, lo que hay que, lo primero que hay que hacer acá, lo primero, primero, primero, es ir acá a añadir repositorios de la comunidad y le damos siguiente. ¿Qué son los repositorios de la comunidad? Son repositorios que no están ni mantenidos ni que han sido creados tampoco por los fabricantes de OpenSUSE, sino por toda la comunidad de usuarios, no todos, pero muchísimos, de los que usamos los sistemas operativos, contribuimos con esos repositorios y demás, los que son programadores, en este caso yo no, yo contribuyo de otra manera. Este, y bueno, pero nada, estos son fundamentales para que el sistema funcione bien y para que tenga, yo qué sé, bueno, para que funcione bien. Son fundamentales para que el sistema operativo acceda, compita con Mac y con Linux, y con Windows. Si vos querés tener un, un, un sistema operativo Linux competitivo que, que nadie te pueda decir, ah, pero vos no puedes hacer tal cosa ni tal otra porque usas Linux, no, señor. Yo puedo hacer todo porque uso Linux. Pero antes que nada tenés que configurarlo bien. Si no, no vas a poder hacer nada con Linux o casi nada. Entonces, vas a marcar Pac-Man, vas a marcar Live, DVD, CSS y nada más. Ya está. Vas a marcar, bueno, básicamente, todo menos NVIDIA y actualizaciones sin probar. Actualizaciones sin probar, no. Justamente por, por lo que dice eh, esa característica, ¿no? Si son sin probar, capaz que el sistema se expone a fallos y amenazas. Eh, NVIDIA Graphic Drivers, no, a menos que tengas una tarjeta gráfica NVIDIA, ¿está? Pero aunque la tengas, podés vivir sin esto, ¿está? Si lo tenés, te recomiendo que la marques, pero en este caso yo no lo voy a marcar. Así que todo menos NVIDIA y actualización sin probar y le damos a aceptar. Añadir repositorio, Pacman repository, añadir repositorio libdbdcss. Esto es para que el sistema operativo pueda... Reproducir, reproducir cualquier tipo de música cual, o sea, de, de tipo de archivo de sonido, cualquier tipo de archivo de video, películas y demás este, para que el sistema operativo pueda no sé eh, para que puedas ver Netflix para que puedas ver Youtube sin ningún problema y a máximo con máxima calidad bueno, un montón de cosas te permiten estos repositorios, ¿tá? está bueno que lo hagas porque si no, vas a empezar a tener problemas de códex y cosas así y no está bueno Bien, en algún momento te va a saltar este cartelito que te dice importar clave GNU que no es de confianza. En realidad, la clave no, he, no ha sido anteriormente verificada por nosotros. Nosotros tendríamos que hacerlo quizás de otra manera para una extrema seguridad, pero instalar tranqui que el repositorio Pacman es un repositorio compartido por todas las distribuciones Linux. Creo que no hay ninguna que no lo use. Y es un repositorio hiper hiperseguro. Así que nada, yo le voy a dar en confiar. ¿Cómo me doy cuenta? Me está pidiendo las claves para el repositorio Pacman Project. Le voy a dar confiar. Y me va a saltar otra ventana igual para el libdvdcss. Y lo está añadiendo. Ahora añadir repositorio, libdvdcss. Importar clave, ta, ta, ta, ta, ta. ta. Libdvdcss repository. Sí, le voy a dar en confiar. Y ahora voy a esperar a que esta ventanita eh, se cierre eso. Listo. Se terminó el, el proceso, le voy a dar Aceptar. Bien, otra cosa configurada. Ahora vamos a configuración de las actualizaciones generales. Bueno, configuración no, vamos a actualizar el sistema. Ahora que tenemos a todos los repositorios configurados correctamente, todas las fuentes de software, lo que, lo que Ubuntu llama orígenes de software, todo eso lo tenemos bien configurado, bueno, ahora vamos a tener que actualizar el sistema operativo. Y acá te voy a pasar algunos comanditos de consola. En OpenSUSE puede hacer todo a nivel gráfico. Puedes hacer todo haciendo clics y demás, pero hay cosas que son mucho más rápidas en Linux usando la terminal. Y eso es lo que te voy a enseñar ahora, si no, no tendría sentido. Hay que pensar con cabeza Linux, no con cabeza Windows. Vos te cambiaste de sistema, hay que pensar distinto. Es cuando vas a una fiesta, cuando vas a una fiesta es distinto que una reunión de trabajo y es distinto que un cumpleaños familiar o una reunión con un amigo, una asado con un amigo. Se piensa distinto en cada ocasión. Bueno, acá estamos en otro canal, otra órbita, como dice mi amigo Zambalaca, otra onda, otro ecosistema. Así que pensemos como de manera funcional a ese ecosistema. Lo que vamos a hacer ahora es abrir la terminal. Vamos acá, consola. Consola que en realidad es terminal, es un poco engañoso. Eh, voy a maximizar y voy a agrandar la letra con control más bastante vamos a hacer lo siguiente sudo super refresh ¿qué quiere decir esto? pues yo te voy explicando todo lo que quiere decir, y mientras te voy explicando, eh, voy, voy haciéndolo voy a ponerle la contraseña ¿qué es refresh? Eh, ¡ah! esto te puede pasar esto te, esto te puede pasar PID 40, la gestión del sistema está bloqueada por PID 4098, bueno eh, sudo kill 4098, listo, ahora vamos de vuelta, sudo zipper refresh, ahí empezó, kill y el número quiere decir matar el proceso que está entorpeciendo el, el funcionamiento de este programa, ¿está? Bueno, muy bien. ¿Qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que el sistema operativo está empezando a reconocer a los repositorios que han sido añadidos recientemente, a Pacman y a LibDVD y los está inspeccionando a ver qué hay adentro. Se está conectando con servidores y está mirando qué hay adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? Miles y miles y miles de programas adicionales para tu Linux, para que puedas competir con Mac y con Windows, para que puedas hacer que tu sistema Linux sea el único de, de uso diario. Aunque tengas dos sistemas operativos de distinta naturaleza por ejemplo, aunque tengas Windows 11 y Linux, cualquier Linux, no importa. Vos no, no, no está bueno irse a Windows cuando las cosas no se pueden hacer en Linux. Linux puede hacer de todo. Y eso es lo que te voy a mostrar en estos videos que te estoy mostrando ahora. Muy bien. Una vez que le dimos refresh, ya podemos actualizar el sistema. No podemos actualizarlo antes de darle refresh, porque si no, el sistema operativo no reconoce a los nuevos repositorios y va a actualizar una parte nada más del software. Yo quiero actualizar todo para que quede todo impecable. Así que ahora, en vez de sudo zipper refresh, vamos a darle sudo zipper update. Y iban a saltar un montón de paquetes. Y ahora yo voy a tener que cortar el video y demás. A ver. Sí, sí, claro. Eh, 835 paquetes a actualizar. Eh, ¿desea Dice, ¿es necesario reiniciar? ¿Desea continuar? Sí. Le voy a poner S y Enter. Bueno, ahí empieza a descargar primero. Cuando vos ves 1, 2, 3. Ahora voy a achicar la pantalla para que se vea un poco mejor todo esto. Igual la resolución que tiene el video permite... Que yo muestre las cosas en pequeño y que tú lo veas en pantalla grande y lo veas bien. Pero acá tenemos, por ejemplo, a ver, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahí está descargando. Después va a, a proceder a instalar. Fíjate que si no hubiéramos act a, eh, activado esos repositorios que te dije, eh, no hubiéramos tenido esto. De tamaño de descargas impresionantes de, de seguridad y de todo tipo de funcionalidad que te está ofreciendo esta actualización son 867 paquetes nuevos que se están instalando está bien esto es ultra necesario qué más quedó nada ya terminamos con este video bueno bien eh, ahora te veo en el siguiente video y te voy a mostrar otras cosillas bueno te acordás que decía que teníamos que reiniciar el sistema una vez completadas las actualizaciones es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora es escribir la palabra exit en la terminal allí ¿Sí? Para que se cierre la terminal y luego vamos acá. ¿Cómo se reinicia OpenSUSE? Mira, te muestro hasta todo eso. Vamos acá, vamos a salir y a reiniciar. Nos va a aparecer una pantalla acá, como diciéndonos qué querés hacer realmente. Y ahí le das reiniciar. Puedes cerrar sesión, hibernar, dormir, etcétera. Le voy a dar reiniciar y te veo en el próximo video que va a hablar de configuración de los navegadores de archivos. Del navegador de archivos Dolphin y del navegador Firefox. O sea, de los dos navegadores más importantes de Linux. Vamos arriba.